hola amigos bienvenidos a de todo un poco soy su amigo jorge leal hoy les traigo una historia que es de del estado de jalisco es acerca de un puente espero que la conozcan y si, lo, y si no la conocen los invito a que la escuchen que, que está muy buena esta historia bien pues los invito a que le den me gusta compartan para que más personas conozcan este tipo de historias que voy a estar enfocado en, en redactar este tipo de historias que son muy interesantes. Bien, pues bienvenidos y comencemos con la historia. En el estado de Jalisco, en tiempos coloniales, el pueblo de Zapotlanejo y Puente Grande estaban separados por un ancho y caudaloso río que impedía la comunicación entre ellos. Las fuertes corrientes y las crecientes continuas del río hacían peligrosos los traslados en canoa y las construcciones de los alerifes, que eran los hombres que se dedicaban a la construcción, eran derribadas continuamente por las fuerzas del río. En uno de estos pueblos habitaba un hombre muy enamorado de una hermosa mujer, que vivía del otro lado del río, en el pueblo vecino. Este hombre todas las noches intentaba cruzar el río para ver a su hermosa amada, pero muchas veces no lograba cruzarlo. Después de varias noches de intentos fallidos para poder ver a su amada, el hombre se sintió desesperado y fue a refugiarse a una cantina hasta emborracharse. Al salir de la cantina, caminó hacia el río y estando frente a él gritó en tres ocasiones. Daría mi alma porque existiera un puente que me permitiera cruzar y ver a mi amada.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 y la luna tímidamente se fue ocultando entre las negras nubes. Del silencioso sepulcral se dejó escuchar una cavernosa voz que decía. Soy el amo y señor de las tinieblas, ¿estás seguro que darías tu alma insignificante mortal? El hombre sabiendo que se trataba del amo y señor de las tinieblas, pensó y respondió desesperado sí daría mi alma porque existiera un puente para poder cruzarlo y ver a mi amada a lo que el amo y señor señores las señoras contestó esta noche antes de que cante el primer gallo habré construido un puente que resista la corriente del fuerte río y como pago Tomaré tu alma. Si para el primer canto del gallo no he terminado el puente, dejaré tu alma libre y el puente quedará hasta donde esté construido. El hombre se retiró pensativo y asustado. Había hecho un trato con el diablo. A su ilusión era reunirse con su amada mientras tanto el diablo mandó llamar a todos los demonios del averno y comenzó la construcción del puente de repente allí estaban cientos de diablillos corriendo de aquí para allá algunos empujando carretillas llenas de piedra y otros pegándolas el puente quedaría terminado en tiempo y forma según lo que les ordenó el diablo sin darse cuenta del otro lado del río una persona escuchó el pacto ahí sucedido corriendo fue a avisarle a la mujer el trato que su amado había hecho con el diablo esta preocupada por su amado y sabiendo que estaba mal lo que él había hecho inteligentemente fue al patio de su casa y comenzó a golpear sus muslos simulando el aleteo de los gallos. Después entonó un kikiriki tan espléndido que los gallos de las casas vecinas despertaron y comenzaron a anunciar la llegada de la mañana. En segundos, todos los gallos del pueblo cantaban anunciando el alba gracias a la astucia de la mujer. En el pueblo, el diablo saboreaba su casi seguro éxito. Solamente faltaba poner una piedra, y la pondría el diablo en persona. Iba trepando encima de una carretilla recibiendo victorias de los chamucos, cuando de pronto el canto de los gallos se escuchó por todo el pueblo. Entonces el demonio al ver que estaba todo perdido, se arrojó a las aguas del río, seguido por todo el averno que trabajó en la construcción del puente, dejando tras de sí palas, cintas métricas, planos y demás en serio de la construcción. El alma del hombre enamorado fue salvada por su amada. Desde ese día, en ese puente existe un hueco secreto, que es donde iría la piedra que el demonio no alcanzó a poner. Dicen los habitantes del pueblo, que si alguien trata de poner alguna piedra en ese lugar, esta se cae al río. Si te gustó esta historia, te invito a que la compartas. Nos vemos en otro video.